En el Centro Educativo Ponce de León de la Fundación Montemadrid, la lengua de signos está muy presente todos los días del año, pero el 14 de junio es la gran protagonista. Todas las actividades de la jornada se organizan para reforzar los aprendizajes en torno a la lengua de signos. En esta ocasión, los más pequeños del centro eran los primeros en llenar el salón de actos. Sobre el escenario, un espectáculo interactivo adaptado a las distintas edades de los alumnos. El Día Nacional de las Lenguas de Signos es un día muy importante y lo celebramos todos los años y presentamos un teatro con el grupo de profesionales sordos del colegio y tanto alumnos sordos como oyentes lo ven. Nosotros, los profesionales de lengua de signos, hemos estado pensando en qué centrarnos y qué presentar en el teatro. Hemos repartido los papeles y luego hemos hecho unos juegos de configuración adaptados para que todos puedan entenderlos, da igual que sean alumnos que tengan dificultades o que no las tengan, y que los de infantil también lo puedan entender completo y disfrutar con él. También hay actividades dentro de las aulas relacionadas con lo que han visto en el teatro. Dentro de la clase, los alumnos también van a hacer juegos de configuración y harán actuaciones cortitas. Pues hoy ha sido una obra espectacular porque podemos participar todos, porque entendemos la lengua de signos y porque, todos, porque, nos gusta, porque a todos nos comunicamos con compañeros y nos encanta la lengua de signos. Todos yo creo que hemos aprendido ...que debemos cuidar la lengua de signos... ...para comunicarnos con otros compañeros. Hoy... ...es un día muy especial... ...porque celebramos el Día de las Lenguas de Signos... ...el Día Nacional de las Lenguas de Signos... Y, por ese motivo, hoy la clase es especial. Estamos haciendo una actividad especial. Estamos poniendo las manos en un papel. Las dibujamos y las recortamos. Así, mirad. Luego las vamos a poner en una cuerda para decorar el pasillo y que quede bonito. En el Colegio Ponce de León de la Fundación Montemadrid, además de matemáticas, lengua o sociales, los alumnos aprenden a derribar barreras comunicativas. Este es un colegio bilingüe y aquí se habla en lengua de signos y en lengua oral. Se usan las dos lenguas. Hay profesores sordos y oyentes y por eso este día es especial. Alumnos sordos y oyentes conviven en el cole con normalidad y sordos y oyentes se relacionan con naturalidad. Gracias a la lengua de signos pueden comunicarse, pero claro, antes hay que enseñarles y los alumnos oyentes aprenden la lengua de signos para facilitar esa convivencia y así la integración es muy fácil. A pesar de que yo soy oyente, siempre que nos, las profes nos dan las notas... ...mi madre se pone muy contenta porque saco en la lengua de signos sobresalientes. La lengua de signos les une... ...para ellos es el puente comunicativo... ...para juntos aprender, jugar... ...y hacer grandes amigos. La lengua de signos... ...es muy importante... ...porque gracias a ella... ...me puedo comunicar con mis compañeros oyentes... ...y así... ...podemos jugar... ...y divertirnos juntos... ...por eso la lengua de signos... Es muy importante. ¿Vale? Me gusta mucho porque yo, desde los tres años, siempre... Mis profesores siempre nos han enseñado lengua de signos. Porque necesitamos la lengua de signos para comunicarnos con los compañeros sordos. Yo soy oyente, pero la he aprendido y me gusta mucho la lengua de signos. Porque yo quiero comunicarme siempre con otros compañeros. Y por eso me he sentido siempre muy bien en este colegio. Para estos niños y sus profesores, celebrar el Día de las Lenguas de Signos es celebrar cualquier día del año. Por eso este 14 de junio han abierto las puertas del Ponce de León para mostrar la realidad que se vive en sus aulas y compartir con todos el poder comunicativo de la lengua de signos.